No, Muchísimas gracias por atendernos y es necesario eh, poder informar de forma adecuada de esta situación que ayer se tornaba un poco complicada con eh, las declaraciones que daba la ministra de Comunicación y la respuesta además que daba el presidente de Cruz. Sí, decir es entendible ¿no? la demanda que tienen los municipios. Eh, hemos tenido un párate de la economía aproximadamente de 73 días. Y esto ha provocado obviamente que las recaudaciones por impuestos se reduzcan a nivel país, ¿no? Cuando las personas dejan de pagar impuestos, los municipios, universidades y el Tesoro General de la Nación dejan de percibir los recursos de coparticipación tributaria, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, las entidades públicas dependen de algunos recursos en saldo en sus cuentas que tienen nombre y apellido. Pero para eso hay también normativas que te pueden permitir hacer algunas modificaciones. Hoy tenemos una emergencia muy importante en el país. Debemos destinar la mayor cantidad de recursos para este tema del coronavirus, todo el tema de la crisis sanitaria que tenemos. Y es por eso de que se lo incitaba a los municipios que de los saldos que dispongan, dispongan una parte para que puedan obviamente destinar al tema de salud. El gobierno nacional ha aplicado algunas medidas integrales, ¿no? Entre ellas, principalmente a los más necesitados, la asignación de bonos, principalmente a lo que son el bono familia, el bono canasta familiar y el bono universal. Son cuatro, millón, cuatro mil millones de bolivianos que el Tesoro ha tenido que destinar de sus recursos para poder asignar estos bonos a la familia, ¿no? a las más necesitadas. Si vemos en el, en el impacto de los recursos, el 90%, el 90 de, la pobre, de la gente que está catalogada con pobreza moderada ha recibido estos bonos. Y si vamos a la pobreza extrema, estamos hablando del 100% de las personas. no Entonces, de esta manera, contrarrestar un poco los recursos que dejaron de percibir la familia. Un segundo elemento, decir es el tema de las inversiones que se hicieron en hospitales, tercer niveles, asignaron más de 150 millones de bolivianos, a los hospitales de tercer nivel, principalmente los departamentos que tienen mayor afectación, estoy hablando solamente de Santa Cruz, no seis hospitales de tercer nivel, también se ha realizado la habilitación de algunos domos, la habilitación también de hospitales de segundo nivel con el municipio de Santa Cruz, también se le ha hecho transferencia al municipio, también se ha tratado de habilitar el hospital de tercer nivel de Montero, se ha comprado equipos y insumos que esto obviamente son inversiones que se han hecho desde el Gobierno Nacional. Entonces, los recursos también del Gobierno Nacional son presupuestados y tienen nombre y apellidos. Sin embargo, se ha hecho la mayor, el mayor esfuerzo para poder atender a todos los departamentos. Se ha también contratado ítems en Santa Cruz, específicamente son más de 400 personas, 400 ítems en el tema de salud, para poder contrarrestar obviamente esta pandemia. ¿no? Entonces, hay eh, políticas a nivel nacional que se ha tratado de eh, darle ese oxígeno principalmente tanto a las empresas privadas como a las familias, y también se ha trabajado con los municipios y la gobernación. Evidentemente hay demandas en todo lado para poder generar y dar mayores recursos. Tenemos seis normativas, seis leyes que están trancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, justamente con esa demanda que se hizo ayer, recién la Cámara de Diputados, aprobó esa normativa del 12% del IDH, que es insuficiente porque solamente están eh, eh, dándoles de que no les cobren ese 12% del IDH que perciben los municipios. Cuando se planteó, obviamente, en primera instancia, que se haga una devolución de todos los recursos que vienen cobrando desde el 2016, ¿no? Entonces, la Asamblea no está acompañando, hay otras normativas de alivio tributario también, donde se le va a asignar mayor cantidad de recursos a los municipios, aprobación de créditos como la del Fondo Monetario Internacional, que ya nos aprobó un crédito en abril. Sin embargo, la Asamblea no termina de aprobar la normativa para utilizar todos estos recursos, en pro, obviamente, de crear fondos específicos para transferir, obviamente, entidades, créditos, gobernaciones, municipios, y poder atender todas estas demandas. Entonces, no es una mala predisposición del gobierno nacional, sino que también se necesita el apoyo de todas las entidades públicas en este momento que dispongan de todos los recursos que esté a su disposición para atender la pandemia. Y en, en, en la medida de que vamos recuperando las actividades económicas, generando nuevamente las condiciones económicas, y se vayan pagando los impuestos, se vayan mejorando las situaciones de los municipios, universidades, gobernaciones y también se van a crear los fondos específicos para todas estas demandas que tenemos que atenderlas en manera conjunta y responsable. Viceministro, ¿qué cambia? Entendemos, ¿no? Todo lo que usted nos está aclarando en esta situación. Lo habíamos conversado antes también, ¿no? Eh, pero ¿qué cambia ante los pedidos que están realizando, el plazo que se da de parte de los municipios? Ellos pretenden reunirse este viernes, nos anunciaban, para tomar nuevas, me nuevas medidas en caso de no tener eh, otra respuesta a la que ya han recibido de parte del Gobierno Nacional. Y quizás ver hasta en papeles, decía, ¿no? Lo que eh, se estaba anunciando de parte de las autoridades. Sí, se están justamente respondiendo a todos los oficios que nos ha llevado por parte de Andicruz y otras asociaciones de otros departamentos de, de municipios y obviamente con el mismo espíritu. ¿no? Eh, ahora se está trabajando con el Ministerio de Salud para la atención justamente de las demandas que Santa Cruz está haciendo ese, ese pedido y también estamos trabajando de manera paralela con la Asamblea Legislativa también y, eh, para que se aprueben todas estas normativas que son en beneficio de la población, en beneficio de los municipios. Lo que el gobierno anterior del movimiento al socialismo no entiende es de que la mayor parte de los municipios que se benefician son sus mismos adeptos a su partido porque son más de 200 municipios que tienen alcaldes del movimiento al socialismo. Y el beneficio es para todos los alcaldes. Eso es lo que no entiende la Asamblea, ¿no? Y que lo que queremos ahora es solucionar el problema, obviamente, del tema salud sanitario. Pero lamentablemente siempre eh, la parte técnica la dejan a un lado y lo único que prima es la parte política. Lo cual nosotros estamos en contra de estos aspectos porque lo que queremos ahora, como todos los países en el mundo, de cualquier partido político es solucionar el problema de la crisis sanitaria, la crisis que tenemos también en la parte económica, pero no nos acompaña a la asamblea. Ese es un problema que tenemos en este país, que en otros países han entendido el problema que se está viviendo porque es un problema a nivel mundial y se están obviamente acompañando para poder ir solucionando todo este problema. Aquí lo que tiene que primar es el país, la población, son los municipios, son las, todas las entidades públicas. Pero se tiene que trabajar de manera conjunta, si nos vamos a estar echando la pelota entre todas las entidades territoriales autónomas y el gobierno nacional y no va a acompañar la asamblea, evidentemente esto va a empeorar y vamos a tener una crisis más profunda. Muy bien, muchísimas gracias viceministro por eh, hablarnos una vez más y poner eh, en un buen contexto, ¿No? Toda esta situación, lo hablábamos hace un momento con el presidente de Andecruz, la confusión que puede provocar esto en la población, y lo que menos queremos es sumarle a la situación que ya estamos viviendo, tratamos de eh, poder mantener esa unidad de todos los bolivianos para poder entendernos con las medidas que se han determinado en, en relación a la pandemia, y, y se Va sumando, pues, no esta situación y va sumando también a la zozobra que existe en la población en general. Y tratamos de verdad de poder eh, brindar esta información que pueda aliviar un poco la situación que vivimos ahora. Nosotros estaremos atentos, viceministro, a todas las medidas, a lo que venga de aquí en adelante para poder darle esos datos a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes Siri, y siempre presto para colaborar con todas las entidades, toda la población porque ese es el mandato que tenemos como gobierno nacional. ¿no? Un saludo para toda la población.